Polonia, ya not yet. Polakas y Polaco. de vodka, de zubroca, cali mochos y tinto de verano. Viva España Viva España Viva el rey Viva el rey Viva la tumba oh, oh, oh Y hace No se dice ya nadie más su cacorvaco. Pero solo grita: hey, oh, no. ¡Eh, gilipollas! ¡Cómeme el nabo de lo huevos! ¡Coño! Me cago en toda tu puta vida, en puta. ¡Viva España! ¡Bujarrón de mierda! ¡Viva el rey! Hey. ¡Estamos! viva el rey! ¡Viva la orden de la ley! ¡Viva esperando aquí ¡Viva que me la ley! la la ley! ¡Viva la la ley! la la la It's malakia, 100% malakia.